Durante mi carrera he tenido muchas oportunidades de trabajar con representantes de, de varios países y de colaborar y trabajar de una manera muy conjunta. Estoy muy dichosa de tener la oportunidad de poder seguir trabajando y espero poder ganarme su apoyo.